¿Qué consideras que debe tomarse en cuenta en la transmisión eh, o enseñanza del flamenco? Bueno, yo creo que es muy importante mmm, no darle tanta importancia ¿no? al tema de la estética. Claro. Quiero decir, eh, muchas veces no creemos, pero lo hacemos. ¿no? Cuando damos clases, no, mira, el hombro está mal puesto. No, mira, la mano aquí, ¿qué es lo que recibe la persona que toma la clase? Que nunca está bien no y, y eso lo llevamos por dentro quiero decir que, que siempre ten, vamos salimos a bailar y tal pero por la inseguridad de que siempre mmm, no tiene el aprobado ¿no? entonces <coughs> el flamenco tiene la grandísima ventaja de que no es solo estético pues, claro. o sea que tú te puedes descomponer no tú puedes sin en hacer gestos que, que, que que no están bien vistos socialmente, ¿no? pero que el flamenco da esa oportunidad. ¿no? Y después también, pues mira, también le posibilita ¿no? a que bailen y que se tengan su reconocimiento personas que a lo mejor no son físicamente como Perfecto. la moda. Ideales, claro, exactamente. Una señora así, mayor, pues traída en carne, pues también nos gusta. ¿no? Entonces, eh, ¿Por esa obsesión no con, con la estética? Si tú tienes un buen cuerpo, estupendo, ¿no? Fatido, no Pero si no lo tienes, también, también es importante, ¿Por qué? Pues Porque lo más importante realmente, no es lo bonito, lo más importante en tu video que es la presencia, ¿no? Sí. ¿No? O sea, el, las personas valoran que tú estés ahí bailando, ¿por qué? Porque tú te estás exponiendo, ¿no? y Porque tú te das la vuelta y se te puede ver que tiene el culito chico, ¿eh? sí. Eh, y, y, y de alguna manera tú estás como, digamos, como si abres, sí. Es, sí, es puesto, ¿no? abriendo tu corazón pues más abierto imposible no sé sí. si está mostrando tu cuerpo tus movimientos ¿no? sí. es una forma de, de desnudarse no entonces sí. entiendo que que no se debe no de, de focalizar tanto no en, en eso Lo exactamente también como te he dicho antes el tema de la coreografía creo que es muy importante porque pasé un buen remate, pasé una escobilla, pues lógicamente no, no te va a salir de momento ¿no? así porque se me ocurre ¿no? Pero creo que también hay que darle un papel ¿no? a, a la improvisación. De hecho, los buenos profesionales, yo lo sé, ¿no? Que improvisan encima de esa Claro. Manera. Entonces, ¿por qué no dar también herramientas, no? Pues, para que la persona bueno. tenga esa capacidad pues, para para improvisar, ¿no? pero claro, eso pasa también, como vuelvo a insistir, en dar confianza a las personas. ¿no? Y en eso creo que el, eh, el método tiene que ser no tanto de corregir, como de potenciar lo que ya no está bien sí. Claro, porque claro. normalmente cuando, cuando estamos enseñando tenemos la tendencia ¿no? a fijarnos en lo que a tal persona le falta. Sí. ¿no? Y yo por lo menos en mi experiencia, en toda, la, en toda mi vida, vamos, no solamente en el baile flamenco, de las cosas que más me acuerdo que me ha dicho un profesor, así es cuando me ha dicho, oye, eso me gusta, ¿no? Y, y en eso se puede decir que es donde tú te apoyas para construir, ¿no? Claro. Entonces, bueno, es como una norma básica, ¿no?, de la pedagogía, que yo creo que debería normalmente aplicarse sí. también en, en el ámbito académico saltar más las cualidades y bueno yo tengo la experiencia no con sí. adultos no de, de decirle muy poquitas cosas no de que claro claro lo va algo algo ¿no? sí algo. bueno pero mmm, y tengo la experiencia de que esas personas en poquísimas horas de clase después han sido capaces de subirse un escenario ¿Por qué? Pues porque porque se sienten seguras claro ya está pues y, y además lo comprueban no porque pues porque están rodeadas de personas porque pues, le, le que le ayudan que le lo soportan, ¿no? de alguna forma nos lo apoyan. El primer año nosotros lo que lo, trabajamos mucho con el pánico escénico. Sí. Y es un trabajo, entiendo yo, muy interesante, ¿no? porque de alguna forma, por un lado, tú le le ayuda como método conductista prácticamente ¿no? De, a irse atreviendo progresivamente ¿no? a exponerse ante los demás ¿no? y a... Y, sentirse bien, ¿no?, en, en eso, ¿no? en esa circunstancia, pero también puede eh, aprovechar para utilizar esa energía, ¿no? para entenderte a ti mismo, ¿no?, y, eh, quiere decir, cuando una persona tiene miedo, ¿no? antes de salir a, a bailar, eh, tienes que hacer un proceso personal, ¿no? de reconciliarte con ese miedo, ¿no?, Porque claro. de alguna forma nunca va a desaparecer. Claro, sí, Entonces, pero si lo aceptas... Claro, exactamente, ¿no? Esa fuerza que te está contrayendo, al soltarla, esa misma fuerza que sí, tú estás empleando ayuda. para meter, claro, es la que te ayuda, ¿no? Entonces, realmente, eh, eso que tanto le tememos, ¿no? Que le tememos al miedo, eh, puede ser la llave, ¿no? Pues para que tú, precisamente, salgas con, con más fuerza, ¿no? De hecho, creo que todos hemos tenido la experiencia, ¿no? De que las veces que va tan tranquilo y no sé qué, no te sale y cuando más más Nervioso. nervios tienes, pues al final resulta que sí. se le pones sí. pone más. Sí, sí, sí. Pues yo antes de hacer una clase de escena, eh, pues yo me apunto a mí mismo, ¿no? Porque a hacer tales movimientos, ¿no? Dentro de la parte de técnica y tal, voy a enseñar tales pasos. Y después pues los juegos y eso, pues también ¿no? los tengo anotados, ¿no? Con una breve explicación de, de qué es lo que vamos a hacer, de qué forma... O sea, lo, lo redactan. Sí, ¿no? sí. Y después pues también pongo que normalmente utilizo música grabada, ¿no? Entonces Ajá. pues también tengo escrito pues qué música funciona, ¿no? Entonces, o qué música voy a proponerles, ¿no? Entonces, eh, después cuando vuelvo a casa pues, pues reviso lo que hemos hecho lo adapto, pues no, pues esto no lo hemos hecho, o esto, con esto la gente no no se engancha, o esta música no funciona, o si sí, funciona, ¿no? tienes que estar en una actitud de, de estar siempre nuevo, ¿no? claro. porque aunque hay al, alguna, algunos juegos, por ejemplo, que ya lo he hecho montones de veces porque sé que funcionan, sí. ¿no? pero después, pues, eh, pues, a lo mejor con un determinado grupo, pues va y no funciona, o tiene un matiz diferente, exacto, ¿no? Exacto. Entonces... Este, ¿Por qué trabajas los arquetipos e historias? El tema de, de los de lo arquetipos... Bueno, ese el trabajo está inspirado, sobre todo en una señora que se llama Clarisa Quinturante, que es el, mexicana. Sí, sí, sí, la conoce. Conoce, ¿no?, el trabajo que tiene de... de que Con los, los lobos, sí. Entonces, a través de ella, sobre todo, pues, he tomado conciencia, ¿no?, de la, de la importancia que tienen la historia ¿no? porque representan símbolos que de alguna manera mm, son símbolos muchísimo más antiguos que nosotros ¿no? sí. sino que son prácticamente pues, de, de, de, de la historia de la humanidad ¿no? entonces de alguna forma funcionan en, en nosotros ¿no? entonces eh, bueno pues el trabajo que yo hago es utilizar esa historia bailada ¿no? yo soy un creyente ¿no? del, del poder que tiene el cuerpo, uh -huh. dentro de, de, la, en fin, del, de todo el campo de la psicología, las cosas que se viven con el cuerpo se, son muchísimo más intensas, muchísimo más ricas uh -huh. y la persona que lo, que lo experimenta no lo vive de forma uh -huh. racional, uh -huh. exactamente, ¿no? entonces, qué te digo yo, si tú vas a bailar el patito feo, por ejemplo, ¿no? que es un cuento muy conocido, ¿no? pues de alguna forma tú lo vives, ¿no? Y tú vives ese, pues esa situación ¿no? de, de a lo mejor estar aislado, incomprendido, ¿no? Y después pues como tú eres capaz de renacer, ¿no? de encontrarte con, con, con los tuyos. Entonces, pues como te digo, si el. La historia tiene en sí mucho valor, y además el cuerpo, pues, pues obviamente interesante, ¿no? este, ¿Y lo del concepto de solidaridad flamenca? Bueno, eso es porque, por lo que te había comentado antes, ¿no? Que yo considero que, que el grupo tiene una importancia crucial en, en realidad en todo tipo de actividades, ¿no? Sí. O sea, en una clase, o en un grupo de trabajo, o en, por supuesto, en un grupo de crecimiento personal es básico, ¿no? claro. quiero decir que eh, que bueno que como te diría yo, que tú no puedes improvisar y expresarte libremente si tú no te va no tienes la seguridad de que te vas a sentir aceptado, ¿no? claro. ¿Por qué? Pues Porque pues porque previamente tú tienes que haber mm, hecho cosas pues, para que las personas tengan confianza, confianza. En, en ellas, ¿no? Entonces y entre sí, ¿no? Entonces, eh, el flamenco tiene unas características muy señaladas, ¿no? Que, que te que contribuyen, ¿no? A crear ese, ese ambiente, ¿no? Que yo llamo entrañable, ¿no? Que está en relación pues, con la solidaridad flamenca, ¿no? Que, ¿Por qué? Pues porque cuando tú tocas las palmas tú no solamente estás llevando un ritmo, ¿no? como si fuera una plaqueta, ¿no? sino que tú, a través de tus manos, estás dándole tu apoyo, tu La amor, ¿no? efectivamente. ¿no? Y, y después, pues, todo el mundo tiene que ir a uno. Quiero ¿no? decir, que, que del momento en que haya una persona que esté pensando en otra cosa, o lo que sea, eso dificulta ¿no? al, al grupo. Y eh, al contrario, ¿no? cuando todo el grupo está metido haciendo lo mismo, eh, se crea un vínculo que es sin palabras, ¿no? pero es muy potente, ¿no? el hecho de, de, de hacer música a través de las palmas, ¿no? como te digo, una persona baile, pues crea unos vínculos muy, muy intensos, ¿no? o puedo sea, estar hablando contigo cinco minutos, y no llegaré a tener la confianza que tengo contigo si bailo claro. contigo ¿no? o si te estoy tocando las palmas mientras tú estás bailando, ¿no? entonces, sí. eh, bueno, eso es un elemento que yo considero fundamental, ¿no? sí. entre otras cosas porque la persona que, que sale a bailar dentro de un círculo eh, de alguna forma tiene un, un momento especial ¿no? y ese momento los que estamos alrededor tenemos que apoyarlo. ¿Qué ámbitos en el flamenco crees que son susceptibles, susceptibles de profesionalización además de la carrera de los ejecutantes profesionales? Es una pregunta, yo creo, muy interesante, ¿no? Sí. Porque, como te he dicho, ¿no? Pues, bueno, normalmente la enseñanza del flamenco va destinado a profesionalizarse y tal, ¿no? Sí. Pero yo considero que a un economista, por ejemplo, o a un estudiante de, de economía le interesa mucho aprender a bailar flamenco. Sí. Sí, yo no quiero ser eh, como se llama exclusivista, ¿no? pero sí es verdad que yo reivindico mucho y me, me duele mucho ¿no? que en Andalucía, ¿no? que cuando ha nacido el flamenco. Sí pues nosotros no le saquemos todos los recursos que tienen, ¿no? Uh -huh. Entonces, por pues porque no un economista se puede meter a manager flamenco, uh -huh. ¿no? Por ejemplo, ¿no? Claro. Eh, y eso pasa previamente, pues, por conocer el mundo, ¿no? Claro. Entonces, pues, oye, tú aprendes un poquito de baile, de cante, te metes, eso te va a llevar, ¿no?, a, a conocer a otro artista y ya entras, ¿no? Uh -huh. mm, pero eso pasa en todos los aspectos, ¿no? Si tú te fijas... Por ejemplo, las la cuerdas de guitarra ¿no? que se utilizan son alemanas. Las guitarras, las más baratitas son chinas. ¿no? Las la botas de baile se compran en Madrid, o son de casas de Madrid. ¿no? Entonces, oye, yo no tengo nada en contra de, de estas personas, pero decir, oye, pero es que aquí en Andalucía también hay personas pueden hacer una buena bota, no, o que también pueden hacer una cuerda de guitarra. ¿no? ¿Por qué? Porque ese dinero no se nos queda a nosotros, que somos los que estamos, eh, o los que hemos hecho que nazca este, esta cosa tan rica o sea, ¿no? que yo Te vuelvo a insistir, no tengo nada en contra de, de, de que una persona extranjera no, pues, pues baile y se gane la vida, ni muchísimo menos. ¿no? Creo que la persona extranjera ha costado muchísimo y y habéis sacado de un estado que estaba muy, muy, muy precario, ¿no? El, el, porque le habéis dado el, el valor ¿no? que, que tiene, ¿no? pero también nosotros, ¿no? Claro. Los andaluces no. <risa>